Hola, soy Raúl de iPhone Digital y hoy voy a tener un tutorial un poco curioso eh, para que puedas cambiar un poco el aspecto que tiene pues, la pantalla de tu escritorio de, de tu iPhone o de tu iPad. Lo bueno de esto es que no es necesario que, que, utilices un, que, que hagas un jailbreak. Normalmente necesitas para hacer algún tipo de cambio visual, etcétera, que lo hagas. Pero en este caso, eh, el, un youtuber y de help... Eh, ha conseguido encontrar un bug que, con, con, con el cual consigues quitar el texto que tienen los iconos eh, pues en tu pantalla de inicio de, de tu iPhone o tu iPad. Pues ahora mismo si sigues viendo el vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo. Pues como te he dicho, eh, gracias al youtuber y de Vice Help, vale, que ahora sí que lo he pronunciado bien, eh, vamos a poder conseguir hacer lo que te he comentado en, en tu iPhone o tu iPad. Eh, es importante que tengas en cuenta que tienes que tener un, el sistema operativo eh, iOS 10, no lo he comentado antes, eh, creo que la versión la, la inicial, la 10.1, 10.1.1, etc., hasta la 10.2. Y no sé si es posible también que lo puedas conseguir con la versión 10.2, pero con la beta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo te es un poquito complicado, por eso vamos a hacer el vídeo, pero te lo voy a explicar de una forma muy fácil, muy rápida, y en cuestión de, de segundos vamos a poder eh, hacerlo. Eh, luego ya, si tienes algún problema, escribe en los comentarios y, e intentaré ayudarte. Y luego, pues también, algunas veces puede ser que dure más tiempo o menos tiempo que se mantenga eh, esos eh, texto oculto de los iconos. Eh, no tengas miedo, porque si en algún momento quieres dejar de usarlo, con que lo apagues, lo reinicies o desactives alguna de las opciones que tengo que vamos a activar en ajustes eh, volverá a estar tu dispositivo tu iPhone o tu iPad como eh, estaba en un principio así que no tengan miedo pues bien eh, ahora voy a explicar directamente desde mi iPhone cómo se puede hacer esto de acuerdo vamos a verlo vale pues voy a explicarte cómo se hace directamente con el iPhone vale pero tienes que hacer lo mismo como si fuese un iPad de acuerdo eh, antes de nada eh, algunos usuarios han dicho que, bueno, si tienes solo dos páginas de, de iconos, eh, funciona. Algunos pues que hayan tenido pues tres, etcétera, pues le ha costado más o no ha podido hacerlo. En ese caso, pues empiezas a poner iconos dentro de, de algunas carpetas, etcétera, y así, pues bueno, intenta conseguir que solo tengas dos páginas, ¿vale? Bien, una vez que hemos tenido en cuenta esto, ¿de acuerdo? Eh, lo que tenemos que es ir a ajustes, ¿vale? Vamos a ajustes o configuración, dependiendo como cómo lo tengas en tu idioma. Y lo que tenemos que buscar es General, ¿vale? Lo vemos aquí, General. Luego, una vez en General, tenemos que buscar Accesibilidad, que lo tenemos aquí. Y luego tenemos que buscar dos opciones. La primera opción que tenemos que buscar es Aumentar contraste. Y como ves, las tengo desactivadas. Estas dos hay que aumentar, eh, activarlas. Perdón. Y luego, la segunda que tenemos que hacer es reducir movimiento. Algunos dicen que solo con esta segunda opción, eh, teniéndola activada... Eh, funciona, yo te digo que lo actives todo y bueno si te funciona perfecto y si no pues pruebas primeramente solo la de reducción de movimiento y ya está, vale bien, esto es la parte más sencilla ahora viene la parte un poco más complicada que es lo que eh, bueno, eh, hay que tener un poquito ahí de maña y te puede funcionar, si te das cuenta la parte de abajo de los iconos ya me ha cambiado y está eh, en gris, vale, bien lo que tenemos que hacer es desplazar hacia arriba el centro de control, de acuerdo Soltamos el dedo de la pantalla y ahora a continuación lo que tenemos que hacer es subirlo hacia la arriba del todo, ¿vale? E hasta que llegue al tope. Y una vez que esté aquí, eh, tenemos que hacer doble clic en el botón de Home, ¿vale? Y se nos quedará de esta forma, ¿no? Para poder pasar por las diferentes eh, ventanas de las aplicaciones abiertas. Bien, ahora apretamos otra vez el botón de Home o de Inicio. Y si te das cuenta, en la parte de abajo ya no tiene texto los iconos. Entonces lo que haríamos es, es, lo mantenemos apretado vale, y lo vamos pasando aquí, veis, luego bajamos este aquí, este de aquí también lo bajamos, el de Telegram, y este de contactos y WhatsApp lo subimos arriba que ya no tiene texto, ¿vale? Eh, por ejemplo, el ajuste, pues también, este de aquí, vamos, bien. Eh, pues este es el proceso que tenemos que hacer Para poder tener luego toda la pantalla eh, sin iconos ¿Ves? Ahora Voy a repetirlo de nuevo ¿Ves? Abajo no hay texto O sea, hay texto, perdón Desplazamos para arriba Luego lo volvemos a poner arriba del todo Sin soltar arriba tenemos que hacer doble clic abajo Home Inicio Bien, y ahora volvemos a darle a Home Y ves, los iconos han desaparecido el, el, Perdón, el texto de los iconos ha desaparecido Y hasta luego subes arriba Y ya tienes los iconos eh, sin el texto de abajo si te das cuenta esto es lo que tienes que ir haciendo una y otra vez hasta que consigas tener pues, todos los iconos eh, bueno, sin el texto que, que realmente le da pues, un tipo de visual diferente al que sueles ver si tienes algún tipo de problema no te funciona, déjalo un comentario y luego decirte que bueno, esto en cuanto como te he comentado antes, eh, quites las, las opciones que te he dicho de reducir movimiento o apagues el, el iPhone o el iPad y lo vas a, a encender ya volverá a estar todo en su, en su lugar. Entonces no tengan miedo de que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado el vídeo deja un like o suscríbete para recibir más consejos y vídeos que hacemos todas las semanas. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!